Yo diría que es fundamental un análisis detallado de las competencias digitales y hacer una propuesta personalizada de capacitación no solo para diferentes entidades sino también para las personas que integran los equipos de trabajo a nivel profesional y voluntario. Eh, existe un gran desconocimiento acerca de las herramientas existentes y, por supuesto, de las posibilidades que aportan. La formación debe complementarse con un procedimiento liderado, calendarizado y guiado de implementación de estas herramientas y de las nuevas formas de trabajo que aportan que garanticen el éxito de la transición. que, eh, como bien se sabe, la brecha digital tiene diferentes expresiones y niveles. Lo primero, lo fundamental, es garantizar el acceso a los dispositivos digitales y a la conectividad. Sin esto es difícil eh, hacer nada, pero no es suficiente. Esto no es fácil porque supone una inversión económica que muchas personas no, pues no pueden asumir. En segundo lugar, creo que hay que formar y acompañar a las personas en competencias digitales básicas y orientarles acerca de qué competencias necesitan para lograr poder cumplir sus objetivos en el ámbito personal y profesional. Eh, centrándonos siempre en sus focos de interés e introduciendo una actitud de aprendizaje que les permita seguir avanzando de forma autónoma. En este sentido es fundamental el mantenimiento de proyectos que dinamizan espacios de competencia digital abiertos a la ciudadanía. Existen varios en las diferentes provincias eh, españolas. Otro elemento fundamental es que los servicios y recursos digitales se desarrollen con criterios de diseño universal y accesibilidad para que así puedan ser, ser utilizados por todo tipo de personas, no únicamente por las personas con diversidad funcional. ¿Qué es? Es decir, que el tercer sector lleva mucho tiempo desarrollando proyectos para la mejora de la competencia digital de la ciudadanía, para la superación de las brechas digitales y creo que tiene que seguir haciéndolo con una mirada, eso sí, innovadora que le permita crear nuevas iniciativas y mejorar los proyectos ya existentes para que puedan dar respuesta a las necesidades que se planteen en este contexto tan variable y tan incierto como el que tenemos. ¿no? Estos proyectos son un excelente observatorio para detectar y denunciar tecnologías no inclusivas o que vulneran la privacidad y la seguridad de las personas. El tercer sector debe apostar por una tecnología social que permita la integración de las personas en, en una sociedad digital eh, accediendo a los servicios fundamentales, es decir, empleo, salud, educación, participación ciudadana, debe ser capaz de analizar las necesidades en materia social digital desde la cercanía de las personas a las que atiende y crear espacios de reflexión y debate con una mirada responsable y crítica.